el pueblo a la calma ¿verdad? Hay mucha, a propósito de eso que tú decías, Amado, hay mucha gente compartiendo mucha información, incluyendo información falsa, hay mucha gente que está transversando los hechos, hay gente que está maximizando, que está eh, eh, exagerando las cosas, con la idea de llamar la atención y con la idea de provocar pánico hay mucha gente que por buscar un like un view, ¿verdad? están exagerando las cosas eh, y entonces están provocando mucho pánico en la sociedad. Y a propósito, es. de, a propósito de esto, de, de lo que estamos hablando, la directora provincial de, del Plan Social de la provincia de Duarte, nuestra la amiga Miguel Sánchez, Sánchez, hizo una denuncia, una denuncia eh, el pasado fin de semana, de semana eh, donde ella dice que las autoridades han abandonado a la provincia de Duarte. Vamos a ver esas declaraciones y luego venimos entonces con los comentarios.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 Tal vez nosotros estamos tensos, tal vez estamos preocupados. Pero, oigan, a partir de la fecha que termine este proceso, va a haber un Macori limpio, va a haber un Macori humano, va a haber un Macori sano, va a haber un Macori con otras virtudes que tenemos. Gracias, del arme por escucharme. Y gracias, de verdad, que sí, por darme la oportunidad de decir lo que siento. Porque ya, de verdad, que no puedo más. <risa> Piensen entonces, con relación a, a ahí escucharon ustedes las declaraciones de nuestra amiga Mildred Sánchez, directora provincial, o sea, directora del proceso de la provincia de Duarte. Bueno, a mí me apena realmente en, en, algún, en algún aspecto las declaraciones de Mildred Sánchez, eh, y esto no le va a gustar a mucha gente, eh, porque a veces cuando no se tiene la información de primera mano, la gente hierra. Y naturalmente, ahora hay un, hay un estado de, de, de conmoción en San Francisco por la cantidad de fallecidos que van. Y hay mucha gente que lamentablemente comete errores. En el caso de Milton Sánchez, yo le voy a, a, a indicar a ella que ha sido eh, un de la emoción eh, este error que ha cometido. Porque no es cierto que Milton Sánchez esté diciendo la verdad. Y yo lo digo con toda mi responsabilidad. Lo digo con toda mi responsabilidad. Porque no es cierto que nosotros podemos seguir llamando a este pueblo al pánico. pánico. Y Mildred y mil sabe, sabe, sabe, sabe que si no es, cierto, es lo cierto lo de su sobrino. sobrino. Ella sabe que no es cierto lo de su sobrino. Ella sabe que lamentablemente, y hay que decirlo a este pueblo porque no podemos seguir entrando en, esa, en ese sistema de pánico. Eh, ella nunca llevó a su sobrino al hospital San Vicente Paul. Nunca lo llevó. Nunca. Ya fue, duró cuatro eh, o cinco días llevándolo a centros eh, privados donde le hacían análisis, pero lo mandaban para su casa. Y entonces el pasado viernes, o el sábado creo, ya entonces sí él se decidió, porque el señor es un adulto, a ir al hospital e inmediatamente fue al hospital, fue ingresado y está recibiendo atención de porque nosotros estamos dándole seguimiento a eso. Aquí hay mucha gente que está hablando de lo que no sabe, que hay gente que, que está en su casa y está recibiendo lo que le dicen. Y yo le, le, le diría a alguien, si antes de hacer cualquier tipo de denuncia, si usted tiene el valor de verdad de informarle a la población, salga entonces a buscar la información de manera directa para que no desinforme. Para que no desinforme. Y yo quisiera que Ángel Luis me coloque las imágenes de San Francisco de Macorís porque el viernes yo estaba en la calle, Mira, mí me está contando nada. Yo estaba en la calle el viernes. Eso que están viendo ahí, soy yo que ando en la calle. Y me va a escuchar la familia, pero ese día yo estaba en la calle porque estaba precisamente con su sobrino. Precisamente con su sobrino. yo manejo la información de manera directa. Y me va a escuchar a la familia, pero es una vaina cúpula que yo no puedo quedar callado. ¿Saben? No puedo venir a decir que no lo recibían en ninguna parte cuando ella nunca lo quiso llevar al hospital. No lo llevo al hospital, que es el lugar donde se están recibiendo los pacientes de COVID. Y yo solo estaba advirtiendo. eso tiene que ir al hospital, porque en una clínica no te van a recibir. Y si te reciben, te van a mandar para tu casa, porque además tú eres una persona joven y tu cuadro no está crítico. Y en el hospital solamente están recibiendo a las personas que están en estado delicado, porque eso está pasando en todas partes del mundo. Entonces no es cierto que no haya cantante en el hospital, porque nosotros estamos en contacto con él ayer nosotros hablamos con él y si sí, ya lo han medicado si sí, le están pasando por ejemplo su medicamentos él tiene incluso eh, eh, eh, bueno, ya sabe, es un, algo reservado, pero eh, lo están tratando bien, le están poniendo su medicamentos ¿cómo podemos decir formar a la población? yo entiendo a mi amiga Mendre con relación a todo esto, su emoción entiendo que sea por la cercanía pero eh, incluso se ha manejado la información no es cierto, ah que faltan médicos yo quiero explicar esto porque yo tengo la información de primera mano, es que se ha determinado en el Hospital San Vicente Paul no llevar un cuerpo médico grande. Porque saben ustedes que cuando hay este tipo de enfermedad, si tú expones a todos los médicos de un mismo golpe, todos se te pueden contagiar. Claro. en el centro del hospital, si yo le mando 10 médicos para allá y se me enferman los 10, ¿quién va a atender a la población? Tengo que hacerlo de manera escalonada y por eso tú ves que es un médico que te puede durar tres o cuatro días trabajando de manera constante y luego entonces entra otro, otro equipo porque tenemos que tratar en este caso de emergencia que no se sabe cuándo va a terminar de proteger a nuestros médicos entonces yo quiero llamar la atención a Mildred esa es nuestra forma yo le invito a que salgan a la calle miren, ese soy yo que ando a la calle Háganme, no. denme cuenta ese soy yo que ando a la calle ¿Eh? miren, ese hospital es Vicente pues, donde nadie quiere ir donde nadie se atreve a dejar, claro, yo protegido, yo ando protegido, y desde que llego a mi casa, eh, lo primero que cojo esa ropa, me la quito toda, la meto en, en, en un cubo de agua y pierdo, después la dejo al sol, después la lavo, y, y la pongo al sol, y me la pongo tres días después, o, o, o, o cuatro días después, para evitar que, miren el hospital, miren el hospital, o sea, tenemos que tratar, mi amiga Mildred, de corregir a veces lo que decimos, porque estamos llamando al pánico, y esto ...no le conviene a nuestro pueblo en este momento. Mira, eh, hay que entender a Mildred. Mildred es una persona de mucho carácter... ...pero también es una persona de mucha sensibilidad. Ahí hay una suma de sentimientos... ...en lo que ella dijo. Mildred manifestó impotencia... ...Mildred manifestó ese deseo que siempre tiene de servir... ...de ayudar y le han atado la mano. Recuérdate que el problema comenzó con las raciones de comida... Que estaba distribuyendo la gobernación y que el, el plan de la presidencia, no me acuerdo cómo se llama. Eh, social. El, el plan social. Lo sacaron del entorno de esa repartición. Ustedes saben perfectamente todo lo que hemos visto y todo lo que hemos comentado en el programa antes de que lo estuviésemos haciendo de esta forma. Todo eso es un background que se va formando, es como una especie de colchón, es como una especie de cama de información de datos de cuestiones que hacen que al final una persona como Mildred que no que no se, que no puede salir a la calle a ayudar a enfrentar la pandemia como ella quisiera enfrentarla entonces reacciona de esta forma Amado, o sea sí dime aportarte ahí que justamente ese día nosotros cuando estábamos eh, en la calle nos topamos con un grupo de, de, de muchachos que estaban en un campo de golf y eso está ahí, Ángel Luis, si se ha o sea, podido la, la pregunta, está lo está más adentro. Acabamos en un cajito de, caso de todo, golf se le fundas. Y cuando sí, yo sí. lo entrevisté, que me pareció extraño esta gente en un carrito de golf, dijeron que ellos estaban trabajando con 1.000 tres 3.000 y que yo andaba casa por casa en ese carrito de golf repartiendo las raciones del plan social. Y cuando lo okay. entrevisté, okay. le digo que cuánta si hay más gente entregando, sí, nosotros anoche entregamos más de 3.000 fundas a la gente. Entonces, ese era el grupo de Pintre Sánchez entonces también ahí le faltó a la verdad porque a ella también la han entregado entonces es lo que quiero llamar la atención o sea, no podemos estar diciendo una cosa por aquí cuando, la, cuando con prueba se demuestra que es otra mira, si ya recibió la, las relaciones debió entonces, decirle, informarle mira, yo recibí 3.000 o 4.000 o las que sean, y, y son las que voy a entregar por no decir, yo no recibí nada cuando realmente está recibiendo mira, este, hay que hay que comprender una serie de una serie de cosas en definitiva, eh, yo pienso que lo que ahí se manifestó fue una suma de sentimientos y encima de eso también el, el, eh, la relación personal con uno de los enfermos. Eh, todos estamos de alguna manera relacionados con esta pandemia. O tenemos a alguien que está muy en riesgo por edad, o tenemos a alguien, yo tengo una hija que es médico y está trabajando. Lo que quiere decir que para mí eso es, eh, como, dice, como decía mi abuela, que cada día yo tengo el corazón en la boca, porque uno no sabe qué puede pasar. Ella está permanentemente en riesgo. Entonces, eh, si alguien explotar en esa condición, hay que entenderlo en cierto modo. Eh, tú yo, tienes razón en parte, hay que eh, moderarse. Pero ese es el estilo de Mildred, esa es la Mildred que todos conocemos. Fulvio. Yo par yo particularmente, amado eh, yerjan considero que no se puede descartar todo lo que Mildred dijo, porque también tiene parte de verdad y coincido con... Y eso se afianza con las declaraciones que dijo Cheney anoche, con relación a Vista del Valle y los casos que hay en Vista del Valle, donde él mismo vive, y su propio caso, su propio caso. Entonces, el Hospital San Vicente de Paul lo han ido mejorando y adaptando para atender a los enfermos del covid eh, eh, tengo informaciones que han llegaron suministros que hacían falta al hospital San Vicente de Pau. pero señores si el homes en Santiago ya todas todas sus camas están llenas ¿qué será el hospital San Vicente? Que está con limitaciones de cama y mucho, muchos temen ir ahí porque consideran que no van a encontrar las mejores atenciones. Ojalá y, la, y los servicios se hayan dentro del hospital. Ojalá y los médicos estén protegidos, porque esos médicos a nivel nacional, lo que están ahí en los hospitales, las enfermeras, y todo el personal que, que, que está ahí en ese círculo de atención, debe de dársele cuidados especiales de protección, no sí. podemos estar es. dependiendo no podemos estar dependiendo de que lleguen eh, kit de bioseguridad por parte de uno u otro, sino eso debe de estar dentro de la política de Estado de emergencia, que no falten, y tenemos también el siglo XXI que se está habilitando para atender a los enfermos, que ya de por sí ha sido dedicado para atender a los enfermos del COVID, una buena decisión pero también entonces lo que tenemos que hacer aquí es ayudarnos entre todos, llevar conciencia a la persona y pacientes jóvenes que pueden eh, soportar algunos síntomas del COVID, pues hacer un tratamiento desde la casa. Pero aquí ha faltado un manejo eficiente y cuesta sacrificio hacerlo y cuesta mucha organización y cuesta también mucha eficiencia porque todas las personas en el entorno de aquellos que han fallecido o han sido detectados con el COVID-19 no se le ha dado seguimiento a la mayoría de ellos están solos y están tratándose también solos y esa disparidad que hay por ejemplo en los casos de lo que eh, están eh, contagiados con el COVID-19. Eso se debe simplemente a que no se han hecho todas las pruebas que hay, hay que hacer en los diferentes sectores y por lo tanto se nota esa línea ascendente de casi un 25% de muerte con relación a aquellos que están contagiados. Pero eso es simplemente por eso. Y también porque tal vez el protocolo de manejo no ha sido el más eficiente amado así es, así es eh, muy probable que haya información que haya que discriminar, yo por ejemplo pienso que no todo el que ha muerto en estos días ha tenido que ver con la, con la pandemia de manera directa claro. entonces también eso hay que verlo claro, hay, claro, hay una es. sumatoria que no es correcta, todo eso, todas esas son informaciones que hay que discriminar y hay que entender, porque en definitiva mira, tengo entendido que los médicos cuando llegan a sus puntos de trabajo deben de tener el kit de, de, ¿cómo se llama? Que tú mencionaste. De bioseguridad. bioseguridad. De bioseguridad. exacto. <ríe> Lo han hecho. Mira, se estuvo criticando el hecho de que supuestamente en, en Aguayo, que fue ha sido habilitado para pacientes sospechosos del COVID, eh, no había agua, no había condiciones. Claro que no habían condiciones, porque eso no era un hospital, eso es un complejo habitacional, pero hay agua, y hay agua abundante y suficiente, y mucha gente, los parientes de los que están ahí, le llevan cosas para, para que su estadía sea un poquito más llevadera. Ha, ha, su, ha mejorado bastante. Sí, ha mejorado por supuesto, bastante. no van a estar atendidos como si estuvieran en una clínica privada, que eso es lo que la gente tiene que entender, estamos en tiempo de guerra, en tiempos de guerra, en medio de la batalla, cayéndote la bomba por el lado, te operan la pierna de un tipo para que no la pierdas. Y eso Así es lo que es. estamos viviendo. Entonces eso es lo que la gente tiene que entender. Que a veces no queremos entender ese tipo de cosas. No nos queremos dar cuenta en qué momento, de, es la, en qué momento de la vida estamos. Estamos en un momento Ahí. difícil. Dime. Hay es que se necesita la, la cooperación de todos. Exactamente. Con, con simples cosas. Con simples cosas se puede contribuir muchísimo, mucho. Se puede contribuir a, a aportar para facilitar el trabajo de todo el personal que está en la línea. Pero también hay muchas cosas que corregir, que son simples, que se pueden corregir y pueden ayudar claro, también es en gran magnitud eso es a llevar esta pandemia. Eso es Bien. verdad, pero vamos sobre la marcha, con el perdón, vamos sobre uh -huh. la marcha y tenemos que entender eso. Ninguna nación, y menos la nuestra, menos la nuestra, estaba preparado para esto. Eh, el, el embajador en Costa Rica, el embajador dominicano en Costa Rica, mi hermano Octavio Liste, me envió unas fotografías que parten el alma de Italia, donde los enfermos están afuera, en el, eh, afuera del hospital, en el parqueo, las camas, o sea, porque no hay espacio ya. O sea, estamos hablando de sí, situaciones. Eh, eh, eh, eh. Dime. Cuando, cuando pasa eso, Amado, cuando la, la pandemia se dispara tan fuerte como pasó en Italia, entonces hay prioridades. Prioridades claro. a los que están más enfermos. Y claro, luego claro. prioridades a los que pueden salvar. Así es. Y eso es la única manera de evitarlo es tratando de controlar de controlar al principio para que la pandemia tenga una línea suave y puedan haber más oportunidades de atención Así si es. se dispara entonces nosotros nos vamos a ver abrumados y tener que seleccionar lamentablemente a qué paciente atender, que es algo fuerte, fuerte bueno. para el ser humano, y en Italia en ...unas ciudades han tenido que hacerlo... ...lamentablemente... ...miren... Como bueno la adelante yendo, ya... Nosotros ...adelante Dominicana. ...sí, buena... ...sí, adelante... Eh, eh, con, con, ...concluye <risa> Fulvio... Sí. ...tu parte... ...sí, por ejemplo... ...nosotros aquí en República Dominicana... ...si ustedes observan... La, los mayor, ...la mayor cantidad de casos... ...cae sobre la persona de clase alta... ...clase media alta... Cuando ese segmento de contaminación llegue a la parte baja de la población, a los barrios, donde hay menos control, donde hay menos educación, donde se prolifera más la responsabilidad eh, eh, eh, por la falta misma del conocimiento, entonces trae lamentablemente una explosión de casos. Y ahí es que tenemos que llegar rápidamente a tomar eso correctivo, a ver si todavía tenemos tiempo para que esta pandemia, los efectos sean más distantes en el tiempo y sean de persona profesional para atender a los pacientes. Miren, con relación a lo que ha estado sucediendo en Aguayo, inmediatamente salió la primera denuncia, y yo quiero ser muy responsable con esto que estoy diciendo. Cuando salió la primera denuncia, que fue de el joven, nuestro amigo Alex, mejor conocido como Alex el Mundial, inmediatamente nosotros nos comunicamos con él. ¿Qué es lo que él dice? Yo estaba en mi casa, yo duré varios días internos, estaba en mi casa solo, Salud Pública va y me saca y me trae para acá. Aquí yo no tengo un televisor. Eso es lo que me dijo a mí. Hey, hay que decirlo para que la gente entienda. Aquí no, aquí hay una camita de niño. Incluso en un video que él hace donde él dice una camita de niño. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que como decía Fulvio, la, a, a quien ha golpeado en principio esta pandemia es a la clase media alta, búscalo, clase media alta, que está acostumbrada a, que, a tener un seguro eh, médico y a ir a una clínica, donde tú tienes aire acondicionado, un televisor con telecable, una neverita ahí, que tú que tú la, la, la surtes, y entonces te, te están llevando a un hospital donde no vas a tener esas comodidades te están llevando a un centro de aislamiento que como bien decía Amado no es un hospital, no es una clínica y que no está preparado para eso que por, que, pero que por un asunto de emergencia hubo la necesidad de ir y ojalá eh, Ángel me puedas colocar las imágenes la número tres para que vean que yo tampoco dejé que nadie me contara yo fui a Guayo, ayer ya estuve en Aguayo. míralo ahí o sea, a mí nadie me cuenta que yo voy a los sitios porque cuando yo escucho las denuncias, y por eso le digo a la gente, de lo de, de, de, de lo que no se sabe no se puede hablar. lo que no se investiga en el campo no se puede hablar. Miren cómo está Aguayo. Y yo fui a investigar, y en ese momento, a ese señor a que ustedes ven allá, miren, miren la comida como lo van repartiendo ya, mírenla allá Que justamente yo acababa de llegar y la estaban repartiendo. Miren el señor que va allá de negro y va con su comida, o sea, es mentira que no le hayan dado comida porque desde el primer día, desde el jueves en la noche, jueves o viernes, no recuerdo bien la fecha, me estoy comunicando con la gente que está ahí y sí le están dando desayuno, comida y cena, claro, no va a ser la comida que tú te comes en tu casa. No va a ser lo que tú quieras en un restaurante. Y no eso es lo que tenemos que entender, señores. Estamos en un estado de emergencia y se Así están es. habilitando. Bastante. Y han mejorado. Mucho. Entonces, eh. Tenemos que entender que hoy puede ser que tú estés incómodo, pero que ya mañana estés mejor, porque incluso en el Hospital San Vicente de Paul, todas las áreas, incluyendo el área de pernatología, de... fueron sacadas de ahí y acomodaron el hospital para recibir a los enfermos de COVID. Entonces, no podemos sí. estar llamando sí. a la población sí. al pánico. Sí. La gente que está en Aguayo está bien. Los que están en el hospital ya han sí. mejorado su condición, porque, señores, es que se va, es como decimos en el capo, en el camino se va arreglando la carga, porque nadie esperaba. Este golpe tan grande, ningún país, Así incluso es. Nueva York, Nueva York, la gente lo sabe. Allá no hay indumentaria, allá no hay mascarilla. Incluso ayer yo hablé con una enfermera eh, que trabaja allá en, en el Bronx, New York. Ella trabaja de manera específica. Le voy a decir dónde, eh, déjeme ver. Ella trabaja en un centro de rehabilitación nursing home en, en el Bronx, New York. ¿Y qué me enseña? Las mascarillas las estamos reutilizando, algo que no se debe. Las estamos reutilizando. Una mascarilla de tapón inmediatamente tiene que quitarla y echarla al zapacón. Y la tenemos que reusar porque no hay. Pero no solamente en, en, en Nueva York. Es en el mundo entero prácticamente que no hay nada. Y entonces queremos llamar la atención a la gente que se calme, que lamentablemente no van a estar con aire acondicionado, lo no van a estar con un televisor con cable donde vayan a estar porque es una cuestión de emergencia y esto es pasajero bueno mira eh, un, yo tengo que pasarme la vida entera recordando a mi vieja abuela epifania santos almánzar una vieja gallega con una gran sabiduría y ella siempre decía en tiempo de regerta cualquier joyo de puerta es decir depende de la circunstancia en que tú te encuentres tú tienes que ver las cosas de exigir las cosas depende de cómo sea porque en tiempos de regerta cualquier joyo es puerta entonces así es. eso no lo ah, hemos entendido como tú dices Yerian eh, cuando hablaba de la comida yo pensaba eh, hay que entender que no te van a llevar la comida en el carrito que te lo llevan en la clínica señores no estamos en esa circunstancia, no estamos en esa situación, lamentablemente es así bueno, pues vamos a pasar con eh, nuestro encargado de deporte